Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estáis pasando muy bien en, co en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de la red de tráfico Saidu o Saido, como le pronunciéis. Y Saidu es una red de CPA, de ofertas CPA, que tiene la particularidad de tener surveys. Por ejemplo, Financiero Surbi, dating survey, Lo que antes era nuestro trabajo como marketers. De hacer nuestras landings con preguntas. Esas de Surbis que yo siempre he dicho que son las que mejor funcionan. Bueno, pues Aidu tiene ofertas de ese tipo. Y yo me ahorro esa parte de construir la landing page para Surbis. Todas las demás... Sí que hay que hacerlas, pero bueno, al menos en algunas ofertas que a mí me gusta correr, como las de financieros, como las de sweep takes, ya me da las landings de service que son mucho más bonitas y más fáciles de trabajar. Te voy a presentar Saidu. Me voy a dar de alta ahora mismo junto contigo para que veamos el proceso en directo y podamos entrar a esta red de tráfico. Ya te avanzo ahora mismo que si no tienes prueba de pago, no te va a dejar avanzar. Si tienes una prueba de pago, cualquiera que esta sea, la que sea, te va a dejar avanzar. De lo contrario, no. Bueno, vamos allá y vamos a ver cómo podemos entrar a Seido. Bueno, pues esto es Seido. Seido es una empresa de CPA que pertenece a Propeller Ads. ¿Qué significa que pertenece a Propeller? Que Propellers, que tú ya sabes que es una fuente de tráfico, ha creado su, pr su propia red de CPA. Lo cual está muy bien porque nos va a dar una información sumamente importante que ahora te voy a decir cuál es tienen sus verticales cómo empezar para advertisers el blog y el login las verticales las que más convierten te ponen aquí las top offers esta para Pakistán esta para di diferentes geos en fin te ponen diferentes opciones vamos a registrarnos vamos a registrarnos juntos ahora mira esas son las verticales software streamer streaming Juegos, Shiptakes, Lithium. A mí me gustan mucho las Lithium, la verdad. Push ya, ya tiene fuerzas especiales para push y utilerías y dating famoso, ¿no? Bueno, vamos, a, vamos al registro. Vamos a registrarnos. Vamos a rellenar todo. Vamos a poner nuestros nombres. Tú pones el tuyo. País. El de España. Ahí. La dirección no la piden. Nos van a pedir una verificación. Dice, maybe. Probablemente no la pidan. Si no eres de un país de Europa o Tier 1, te la pedirán seguro. ¿Qué tipo de afiliado eres? Y aquí nosotros es muy fácil. No somos más que afiliados. No somos ni CPA Networks, ni Direct Publishers ni ad networks, a menos que lo seas si lo eres, bueno pues adelante, pero si no eres afiliado, afilié tu email, yo voy a poner el mío bonito. luego te piden un medio de contacto, yo puse telegram y tu username en tu medio de mensajería, no en messenger, sino en tu medio de mensajería, si pones el whatsapp tu número, si pones tu Skype, si pones tu telegram, bueno pues yo voy a poner el mío arroba Letty. Y ya le damos al siguiente. Aparece lo demás. Habl háblanos un poco más de ti. Vamos a ver las top verticales. Tú eliges las que tú quieras. A mí me gustan las service la, la verdad. Eh, Final Survey. Mi Generation. Esas son las que me gustan a mí. Tú puedes poner las que tú quieras. Push. Porque es fácil comprar tráfico. Push. Survey. Eh, service y subtext Voy a poner Después puedes cambiar ¿eh? o puedes correr las que tú quieras Pero vamos a poner esas Luego los Geos en los que tienes más experiencia Yo tengo más experiencia En México, en España eh, Todo lo que son países de la TAM Pero voy a poner estos Y en Estados Unidos Luego tú lo puedes cambiar Puedes poner todo lo que tú quieras ¿Con qué CPAs has trabajado antes? Bueno, pues tú lo pones aquí las que tú quieras. Max Ponte, Trade Dobler. Trade Tracker. Afiliarse. En fin, tú le pones las redes en las que hayas trabajado las que tú En las que tú hayas trabajado. Tus principales fuentes de tráfico, yo voy a poner social, push y email marketing. Háblanos de tus logros como afiliado. Pues vamos a poner. He conseguido, lo voy a poner en español. He conseguido convertir leads con ofertas de financiero en países de Latam, por ejemplo. Voy a poner este también. He conseguido ingresos Recurrentes con ofertas de sorteos. Con eso es suficiente. Vale, entonces lo voy a copiar al de Google. Lo voy a poner en español. Y listo. Copio y me voy aquí y lo pego. Ya está. Suficiente. No voy a ponerle más. Eh, vamos a poner ahí. De 0 a 100. Nos pide pruebas de pago. Te piden enlaces a tus pruebas de pago porque no quieren que copies y pegues pantalla. Entonces si ves, si ven el enlace sabrán si es tuyo o no. Yo tengo mis capturas en Evernote, así que voy a copiar esta por ejemplo. Y se las voy a pegar aquí, veis. Y ya la tengo ahí, y ya ellos podrán verla cuando quieran. No tengo código promocional, le voy a decir que no soy un robot. Y dice que registrando múltiples cuentas por persona sin aviso nos no está permitido. Voy a poner que no soy robot. Y le voy a dar al sign up. Ya está. Que verifique mi email. Voy a ver a mi email. Y vamos a ver si nos han verificado o no. Esta es muy fácil. Muy rapidita. Acaba de llegar. Ahora mismo de activar, mira, activar mi cuenta. Y voy a verificar el email, el email. Verificar email. Y ya estamos dentro. Ya está. Eso es todo amigos. Simplemente vamos a crear el password. Para completar el registro fin termino y login y así de fácil ya me he suscrito a seido ofertas nuevas las top geos tengo aquí un regalito de entrada y son las top geos mira méxico porque me pone méxico porque yo le puse que méxico tenía mis mejores ofertas de financiero surveys en méxico con un ROI del 60% para la India el 70 para Nigeria, 92, 67, está bien. Es muy fácil. Mira, nuevo Bitcoin Again. ¿Qué es lo interesante de esta red? ¿Ves? Nos pone la landing. Hemos seleccionado estas para ti. Las voy a poner que estoy contenta. ¿Vale? Entonces, como ya la tengo, voy a buscar la de México. Esta, México para financial Service. Aquí están. Mira, qué bonitas. Y yo simplemente ya la busco. Tiene una interfaz muy parecida a Propeller ads porque son de ellos mismos, entonces tiene una interfaz súper, súper parecida. Voy a buscar aquí vertical, financiero, finanzas, pero quiero financiero con surveys, esta, financiero con survey, México, México, Multilinks, no, bla, bla, tipo de conversión. Bueno, vamos a dejar ahí y ya las tengo aquí, mira. Tengo estas. Vamos a ver esta. Ah, mira qué bonita es. Me gusta. Como ves, son bonitas. Mira la, mira la landing. Qué bonita es. Para esta landing, yo no necesito hacer una pre-landing. Puedo ir directo. Ellos me sugirieron el tráfico, así que yo no tengo ningún problema. Viene el CPL, mobile, activo. Los tipos de dispositivos. Súper bien. Mira. El tráfico de Facebook es bienvenido, usa el pixel, te da las variables ya, para que tú lo puedas linkar. Las restricciones, si es que hay restricciones, mira, está muy bien. ¿Qué tiene además de interesante esta que me ha gustado? Tiene SmartLink. Para el Smart Link te van a pedir moderación. ¿Por qué te van a pedir moderación? Porque es un modelo CPM. Y a ese modelo CPM tú no necesitas vender nada sino tener simplemente tráfico de calidad con tráfico de calidad tú ya puedes empezar a ganar dinero con el modelo CPM siempre y cuando tu tráfico sea de calidad, si no es de calidad aunque le mandes miles y miles y miles de visitantes no te van a pagar nada aunque sea CPM eso debe de quedar claro, el CPM no es simplemente a la enviar miles de tráfico enviar miles de tráfico, no es que ese tráfico que tú les envíes ellos lo, desv ellos lo desvían a diferentes ofertas y si convierten esas ofertas tú cpm es bueno y te lo pagan de lo contrario no te van a pagar ese cpm bueno pues eso es todo por este vídeo que te quería mostrar seguido que me parece una muy muy buena opción para cpa te pide prueba de pago sin prueba de pago no vas a poder entrar porque las ofertas que tienes son buenas los pagos son interesantes así que si no tienes una prueba de pago pues no vas a poder entrar bueno marketer lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado que puedas entrar de alguna manera a esta red porque está bastante bien. Los pagos son rápidos y te ayuda con información al momento de las ofertas que están convirtiendo mejor, qué landings se están convirtiendo mejor, qué tipo de tráfico es el que mejor va para el tipo de oferta. En fin, te hace la vida muchísimo más fácil. Te dejo aquí abajo el enlace a Saido por si te quieres apuntar, si tienes prueba de pago te puedes apuntar. Y si no, bueno, pues puedes hacer un poco de dinero, aunque sea poquito, en otro tipo de redes CPA que sean menos exigentes. Y cuando tengas prueba de pago, pues ya te puedes meter a Saido. Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Te envío un abrazo. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!